un saludo muy especial para todos bienvenidos a mi canal en este video les voy a enseñar a hacer estas tarjetas que hice con papel de colores excepto esta que el sobre lo hice con acetato están súper fáciles de hacer si a ti te gusta hacer cositas para vender estas están ideales para vender en esta fecha que se acerca o para regalar también a tu mamá a tu familia o amigas vamos a ver ahora cómo se hacen vas a cortar una tira en cartulina de 11 por 43 centímetros y vamos a doblar así acá vas a medir 7 centímetros y hacemos el quiebre doblamos vamos a redondear estas puntas para decorar hice esta florecita con pompones y el centro lo hice con este papel plateado pero puedes eh, decorar también con foamy voy a pegar acá en el centro y voy a hacer estos punticos para decorar esta parte ahora voy a escribir un mensaje no existen palabras ni tiempo ni forma de expresar lo mucho qué significas para mí gracias mamá por amarme tanto por tu bondad pasamos a este lado gracias mamá por estar siempre a mi lado por tus consejos puntos suspensivos te amo mamá feliz día Dios te bendiga Cerrar para copiar para otro mensajito con cariño para ti mamá voy a repasar porque ese marcador está como un poco clarito de nuevo voy a repasar con micro punta para resaltar más voy a pegar estas perlitas brillantes para decorarla voy a pegar acá de esta parte y recorté una imagen o imprimí una imagen desea para pegar acá parece que queda muy linda ahora voy a, a terminar de decorar voy a pegar en esta parte una tinta de florecitas este papel lo escogí porque voy a hacer el sobre de este papel pero ustedes lo pueden hacer con el papel que tengan o que consigan pegamos acá también otra parte y en este medio voy a doblar acá la hojita para doblar enseguida más fácil es de 2.5 centímetros y voy a pegar acá ahora voy a doblar y nos quedaría así me parece que quedó hermosa el sobre y les dejo la medida vamos a doblar acá un centímetro aplicamos silicona líquida y doblamos así o pegamos así para doblar hacemos esto así que quede en el centro en esta parte vamos a medir 2 centímetros y doblamos voy a abrir acá para aplicar silicona líquida para pegar la parte interior y acá en esta parte para pegarla, así. Acá lo que hice fue perforar, lo hice con esta perforadora, Los huequitos, voy a meter o a colocar la tarjeta allá adentro y pueden utilizar cinta papel o cordón para hacer el moñito. A enroscar así con una cinta de papel, queda muy bonito así. Así terminamos esta primera tarjeta. Segunda tarjeta, vamos a utilizar un papel. Ahí están las medidas. Vamos a doblar en la mitad. Voy a utilizar esta tirita de papel azul que mide 3 por 14,5 centímetros. Doy vuelta y pegamos así. Vamos a doblar así voy a cortar esta parte que me sobró porque la corté más grandecita voy a aplicar silicona líquida y van a pegar una imagen de sea la, la que más les guste a mí me gusta este muñequito con papel del color que deseen puede ser amarillo rosado voy a volar así para cortar varias florecitas voy a dibujarlas y vamos a cortar Acá ya la saqué, voy a pegar acá tres, voy a pegarles el centro con azul, aunque si no quieren pegarlo, lo hacen todavía más fácil, lo hacen con marcador, que más adelante la vamos a hacer así. Voy a abrir acá y voy a escribir un mensaje. Recuerden que los mensajes que yo escribo son opcionales. Es lo que ustedes le quieran decir ese día a la mamá. Para la mejor mamá del mundo y voy a delinear para resaltar porque este marcador está como clarito para que al cerrar se tape el mensajito voy a volver a abrir para pegar las otras florecitas del de medio o de esta parte vamos a pegar así como les dije también pueden hacerlo con marcador y es más fácil de hacer voy a hacer así estos palitos a las florecitas y voy a escribir otro mensaje hoy quiero darle gracias a Dios por darme una madre como tú estos mensajes los saco de google porque en realidad no yo para mensajes no soy como buena siempre lo saco de google o de canciones te amo y voy a decorar haciendo rosquitos con este lapicero esto es un bolígrafo mirellado o escarchado voy a hacer también punticos vamos a utilizar una imagen animada de una mamá con una hija y un papel puede ser escarchado el papel que desees y la foto puede ser la foto de tu mamá contigo y pegamos así me parece que queda muy linda ahora vamos a cerrar y en esta parte o para esta parte corté un corazón con papel escarchado como les digo el papel que deseen y escribí mamá voy a pegarlo a un ladito de la imagen de la manito estas imágenes son desea. voy a hacer punticos porque el corazón quedó en un fondo fucsia y no resalta como mucho entonces voy a hacer estos punticos para resaltarlo un poco voy a utilizar acetato este es tamaño carta, vamos a medir 2 centímetros vamos a trazar acá con el lápiz, ahí se me fue bueno, seguimos trazando voy a borrar acá esta línea y vamos a doblar, vamos a hacer el quiebre Voy a colocar acá la imagen para guiarme. En un ladito van a dejar 3 milímetros que van a trazar con la tijera así como lo voy a hacer acá. Dejan 3 milímetros y trazan. Ahora me voy a ayudar con la regla para hacer este quiebre. Los dos quiebres. Voy a doblar así los quiebres bien y voy a pegar con silicona líquida porque no sé qué pega utilizar para pegar acetato si saben por favor déjenme en los comentarios vamos a pegar así voy a hacer acá estos quiebres y con el lápiz voy a trazar esta línea para fijarme dónde voy a aplicar la silicona líquida de nuevo aplicamos silicona líquida en esta parte y acá en esta parte interior y pegamos voy a pegar estas tiritas para pegar esa silicona porque se ve muy feita para que nos quede más pulidito el sobre también lo voy a hacer en este lado como pueden ver este es un sobre muy original porque esto sinceramente les cuento que esto me lo inventé yo <ríe> me pareció como bien, pues bonito me gustó bueno, aplicamos acá silicona líquida en esta parte, pegamos así para tapar, como les digo, esta silicona. Que no me gusta cómo se ve, pues se ve feo. Terminamos de pegar. Voy a cortar esta parte. Ahora, ¿qué voy a hacer? A decorar con este mismo bolígrafo, el bolígrafo escarchado, hacer florecitas. También pueden pegar un papel con fondo de florecitas, que también me parece muy bonito. Se me ocurrió a última hora. Y vamos a hacer punticos. Vamos a hacerlo en ambos lados. la tarjeta y en esta parte vamos a cortar una cartulina que salga pues como a esta parte la hice de color azul por el otro lado la pegué color azul para que saliera esta eh, satirita es de 5 por el ancho del de sobrecito voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar así pegamos bien voy a trazar acá esta línea acá se me dañó un poquito pero bueno tengan cuidado de no dañarlo traza esa línea para poder doblar doblamos así y esta parte si desean la pueden dejar así a mí me gustó hacerle moritas doblamos así, voy a utilizar papel adhesivo y un recorte que tenía por acá doradito de una tarjeta que hice, cortamos un corazón, el corazón lo pueden cortar como quieran, el corazón lo van a pegar en esta parte que sea donde está el adhesivo, o sea, lo voy a pegar en esta parte, van a dejar secar muy bien cortamos dejan secar muy bien para poder despegar el, el adhesivo así queda así y pegamos acá también pueden cortar una florecita lo que deseen y terminamos esta otra tarjeta no les parece que quedó muy linda y muy novedosa a mí me encantó tercera tarjeta vas a cortar un papel ahí que deje las medidas vamos a doblar así dejando un centímetro en un estrecho vamos a cortar así como les digo, como montañitas o moritas, como conozcan vamos a pegar corazones de dos colores yo escogí estos dos colores que me gustan mucho y los van a pegar así ahora vamos a hacer estas rayitas que serían como la base de los corazones voy a delinear así pueden hacerlo pues del todo si lo desean a mí me gustó así Voy aquí tras una línea voy a repasar estas noditas con este micro punta lo hago dos veces crea o sea doble y la voy a pintar con marcado resaltado Igual esta rayita que tracé. Ahora voy a escribir esta frase en inglés. Happy Mothers, they love you mom. Y van a escribir un mensaje. Decoré con... Círculos así también plateados y decoré, resalté más la, la letra o el mensaje. Perdón, vamos a hacer punticos. Recuerden que la decoración es opcional, lo que ustedes quieran hacer. Y también repasé esta parte con marcador de punta delgada. Repasé cada letra y con color moradito repasé también por los lados y dice punticos así ahora para que quedara más bonita más decoradita pegué papel decorativo estampado igual acá y vamos a escribir otro mensaje gracias mamá recuerden que los colores de los marcadores son opcionales voy a repasar mamá para que se vea más gruesa la palabra y voy a decorar acá con una florecita, voy a hacer estos rosquitos que me parece que se ve muy bien con marcador de punta delgada, para ponerle un poco de color a la tarjeta Voy a pegar estos corazoncitos que lo recorté de una servilleta con la que voy a hacer el sobre, que más adelante lo vamos a hacer. Igual vamos a pegar acá en esta parte, nos quedaría así, creo que se ve mejor. Esta es la servilleta de las que le hablaba, tiene un diámetro de 30.5 centímetros y en los laditos está cortado así como con moritas. Vamos a voltear y a doblar en la mitad. vamos a colocar la tarjeta, que me parece que se hace más fácil el sobre así doblamos en los lados vamos a doblar acá y en esta parte, esta la vamos a pegar pegamos pues este quiebre aquí bien acá ya había colocado la tarjeta y con esta tarjeta terminamos espero que les haya gustado el video de hoy sinceramente a mí me gustó mucho porque estas son tarjetas que puedes hacer y vender o regalarle a tu familia como te dije a tu mamá bueno amigos si te gustó la tarjeta regálame un like comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima